En la tarde del jueves, integrantes del colectivo de organizaciones populares y comunitarias de San Francisco de Macorís realizaron una caminata, la cual tuvo como objetivo el exigir a las autoridades locales y nacionales la construcción de varias obras. Entre las demandas tenemos, estamos exigiendo la instalación del circuito 24 horas, la instalación de agua potable, la construcción para todo. La Colina 1, Colina 2, Villarreal, Santa Luisa y todas las zonas aledañas de esos sectores. En cámaras, Joan Tineo para NTN, Joan Cordero.